Nos alejamos porque esto ya no era saludable, ni para ti ni para mí. A no, nadie, a nadie estable. Todo cambió de la nada, ya no era un cuento de nada. Con las peleas, los dramas, siempre estuviste tu Que me amas, oportunidades de lado dije para poder estar cuando me necesitas. the video